Bueno... Entonces, ahora sí, damos la bienvenida formal a este espacio de socialización de experiencias educativas y significativas en el marco de las menciones Pierre. Eh, bueno, ya es el cuarto encuentro. Eh, ustedes saben que para nosotros es un gusto realmente encontrarnos en este, en este encuentro justamente virtual, en el marco de este Congreso de Educación Digital que está sucediendo esta semana desde ayer y hasta este viernes 21 de agosto, eh, hay variadas actividades, paneles de especialistas, talleres, conversatorios, webinarios, y este espacio especial pensado para los docentes, las docentes, los, los equipos de conducción, eh, los supervisores, los facilitadores, los asesores pedagógicos de INTEC, ¿sí? que este año... este Certamen que todos los años realiza el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, invitando a, a los docentes a presentar prácticas educativas atravesadas por educación digital e innovadoras. Este año este certamen se, se transformó también en una especie de invitación para poder socializar las prácticas en el marco de este congreso. Y realmente fue casi inesperado el resultado de experiencias que se han presentado, más de 250 experiencias, eh, y bueno, se hizo un, una selección eh, para poder presentar la verdad, e invitar a algunos y a algunas colegas a socializar estas prácticas. Pero la verdad fue terrible, muy, muy buena recepción por parte de la comunidad educativa y digo el interés también a compartir en estos espacios. Bueno, no me presenté, pido disculpas. Mi nombre es María Marta Fernández Rosa y yo coordino el equipo de implementación en campo de INTEC. Eh, hoy me acompañan el equipo de orientadores, que son quienes pensaron esta dinámica para agasajarlos y a ustedes que son los protagonistas de estas prácticas. ¿sí? Eh, la invitación de este año, como les decía, está para eh, compartir y socializar eh, estas prácticas pedagógicas que se dieron en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Eh, me acompañan Geraldine Ketle, de nivel inicial, me acompañan Valeria Labate y Daniel Arellano, orientadores de Primaria Común, Está también Omar Galdo Pórpora, de secundaria y de adultos y adolescentes. Eliana Coban, de la, de la modalidad especial. Sofía Zagle, de las escuelas que profundizan NES o secundarias del futuro. Y también está el gerente de INTEC, Roberto Tassi, eh, a quien invito ahora también a tomar la palabra. Y bueno, luego los dejo entonces con el equipo de orientadores. Y bueno, desde ya de antemano les agradezco la presencia y este trabajo que hoy vamos a compartir. Y bueno, esperamos que todos y todas se sientan eh, a gusto en este momento de encuentro. Gracias. Eh, gracias María Marta. Buenas tardes a todos, todas. Eh, este es mi tercer encuentro, lamentablemente hoy al mediodía me, me perdí por otras razones. Estuve sí en el de ayer, en el de hoy. A la mañana y en este, la realidad es que estoy muy expectante por ver las, las experiencias que se presenten ahora. Eh, realmente no tanto el volumen, que puede ser sorpresivo, claro, por el poco tiempo, por el contexto, este, pero sí también la, la calidad, la cantidad de experiencias este, que han presentado en los distintos niveles, tanto facilitadores, ustedes, como los docentes, a mí me pone muy contento, porque es una pequeña muestra del enorme trabajo que se hizo toda esta primera parte del año, y que se realiza habitualmente. Eh, así que, eh, contento, con ganas de, de ver experiencias, las he visto... Eh, previamente a, bueno, a esta selección, lamentablemente de las 200 y pico solamente tuvimos que seleccionar casi 50 por razones de tiempo, pero bueno, me interesa la exposición, que es lo más rico, y el intercambio que se produce, por lo menos como se vino produciendo hasta ahora, eh, a través del chat, ¿no? en relación a bueno, qué aplicación se utilizó, todo ese tipo de cuestiones que enriquecen este, espacio, este tipo de espacios, y que nos llevan a pensar que tal vez este tipo de, de encuentros, eh, sea una modalidad virtual o una modalidad presencial, tendremos que evaluarlo, tengan lugar en la agenda los próximos años, porque la verdad que eh, ha sido tal vez de lo más rico que tuvo este congreso, este tipo de espacios. Así que bueno, los dejo con Vale, las chicas, y bueno, veo algunas caras que han estado también en nosotros otros eh, momentos de menciones, pero la dinámica que preparó el equipo realmente es muy interesante, así que las dejo a ellas y gracias. Ahí está. Ahí vale. Ahí estoy. Ahí vale! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué susto? Iba a tener que hacer señas para que me entendieran. Bueno, puede pasar de todo, estamos en vivo, así que el vivo vale todo. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias Roberto, gracias María Marta. Hay muchos que ya atravesaron nuestra propuesta, algunos ya los veo repetidos, así que bueno, van a tener que ver la misma dinámica, no hicimos cosas diferentes para cada una, así que pongan cara de sorpresa a medida que vayamos hablando. Van a ver que yo estoy repetida en dos cuadritos porque cuando uno pre presenta la pantalla no ve, y como nos gusta ver todo, voy a estar en dos lugares, en dos cámaras, no es que no los esté mirando, sino que estoy en otra cámara. Voy a empezar a presentarles eh, la presentación de hoy. Esperen un segundito. Bueno, hoy vamos a compartir, como decía María Marta, una de las tantas experiencias que fueron seleccionadas y en este momento lo, el cuarto encuentro van a ser ocho experiencias de los diferentes niveles y modalidad. Que acompaña INTEC en cada una de las escuelas de esta jurisdicción. Y los que les pedimos y los que van a estar viendo es que los micrófonos están silenciados, como para favorecer a nuestros compañeros que presentan hoy las actividades seleccionadas, que compartan las preguntas y los comentarios por el chat y que por ahí vamos a estar respondiendo todas las inquietudes que surjan de las presentaciones que vamos escuchando. Y que también les contamos que esta sesión está siendo grabada como para recuperar todos los intercambios valiosos que se hacen en este momento presencial. Eh, estas son las ocho actividades que vamos a presentar hoy a lo largo de esta hora aproximada que vamos a estar compartiendo. Y la manera que la vamos a llevar a la práctica es a partir del azar, para, no, para jugar en cierta forma con quién comienza y cómo continúa la charla y la, la ruleta va a ser la que determine el comienzo de esta presentación. Así que voy a empezar a, a girarla, a ver a quién le toca. Éxitos a todos, estamos compartiendo todo el hermoso trabajo que hicieron durante este cuatrimestre diferente, así que solo esperamos que la puedan compartir y que pasemos un lindo momento y reconozcamos todo el esfuerzo. Bueno, ahí salió la primera experiencia, y es la experiencia de la Escuela Primaria Común, intensificada en nuevas tecnologías, Radio El Espejo, de la Escuela 9, del Distrito 7, y van a estar compartiendo la experiencia Lucía Argañarás, Nuria Ñese y Natalia Méndez, cuando quieran pueden habilitar el micrófono. ¿Hay alguien de la escuela intensificada? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, A ver. mi nombre es Lucía, justo no me anda muy bien internet, pero bueno, avanzo. Eh, bueno, mi nombre es Lucía, el proyecto que hicimos es una radio, Radio El Espejo, en el cual consistía en una novela que leímos con segundo grado y sus familias que fueron involucradas, leímos la novela Alicia a través del Espejo, de Lewis Carroll, ellos tuvieron una frecuencia semanal con eh, una plataforma colaborativa, en el cual tuvieron que realizar distintas actividades a través de videos, dibujos, audios, que fueron haciendo con cada capítulo de la novela. El equipo docente que estuvo fueron... El etil 2... ¿Se cortó el audio? ¿Fueron? ¿Fueron? Ahí está. Fue para... Ahí está. El... bueno. El, los objetivos que fueron logra, logrados fue el avance de la lectoescritura, a través de, del inicio de la alfabetización que están avanzando los estudiantes. Y también utilizar diferentes contenidos digitales de manera colaborativa. Nati. Sí, bueno... Eh, no sé si se escucharon ahí los nombres, creo que justo se le tildó a Lu. Eh, bueno, ella es la docente del grado. Eh, con Nuria, que somos las bibliotecarias, eh, fuimos parte del proyecto. Y Mario, que es nuestro facilitador. Eh, bueno, fue un proyecto significativo donde se trató de buscarle la vuelta a, a poder leer o abordar la lectura desde otra manera. Eh, obviamente, como dijo fue un proyecto colaborativo entre, entre los cuatro, y eh, muy convocante para toda la, la comunidad eh, y para el, las familias de ese grado. Eh, lo que hicimos fue, todas las semanas, eh, leer un capítulo de la novela entre las tres, eh, usamos un, un reproductor, digamos, un grabador de, de voz eh, unificado para que, tratar de tener la misma calidad de sonido entre todas, y el facilitador era el quien compaginaba eh, luego nuestros audios, y eh, a raíz de eso se subía a un tablet el, el, el audio de ese capítulo y las actividades eh, pertenecientes. Eh, después, el final fue muy esperado por los chicos, por las chicas y por las familias, entonces decidimos hacer el cierre de la radio eh, en un Zoom en vivo, y poder escuchar en ese momento eh, el último capítulo de la novela. También eh, decidimos hacer un juego para cerrar la actividad con Genially que era descubrir los personajes, entonces se eh, planificó anteriormente algunos personajes que habían estado a lo largo de la novela. Perdón Natalia, y, te aviso que estás sí, en tiempo para ir cerrando. Sí. Y bueno, y lo que hicimos fue eh, bueno, tratar de, de eso, de, de que los chicos pudieran jugar. Ahí Nuria nos va a contar. Hola a todos, soy Nuria. Eh, bueno, Un problema que se nos presentó fue la falta de conexión de algunos alumnos por falta de recursos, a los cuales nos acercamos eh, por medio de fotocopias para que no se perdieran eh, la oportunidad de trabajar como, como todos los demás. Y bueno, por último valoramos mucho el, el trabajo de todos los alumnos que se engancharon y de en todas las familias. Y el último que va a hablar es nuestro compañero Mario, que es el facilitador de la escuela. Bueno, igual creo que ya está todo dicho, está fue un proyecto muy lindo por, por la respuesta y también creo que en lo que concierne a mi trabajo... Eh, fue interesante ver cómo se logró realmente una estructura de trabajo colaborativo. Este, nos valimos de todas las herramientas que, bueno, todos y todas estamos usando en este momento. Y bueno, dio resultado y, y se logró la, la pedagógica, que es lo que... Bueno, muchas gracias. Eh, a esta primera experiencia de la Escuela 9 del 7. Mario, ¿terminaste? Creo que sí, ahí vi que te silenciaste, pero perdí un poquito. Eh, bueno, y la verdad, nada, destacar esto, ¿no? Como conceptos como la multialfabetización, Trabajar los quehaceres del lector, trabajar distintos portadores de texto, pero ahora también mediatizados eh, justamente por otros lenguajes. Eh, valora, valorizar la voz de los estudiantes, de la bibliotecaria, de las docentes, allí mediando. Así que bueno, felicitaciones para todos y todas los que hicieron posible este proyecto. Seguimos, Vale, entonces con la ruleta. Gracias María Marta. Linda experiencia de la Escuela 9. Besos, Mario siempre haciendo lindas propuestas besos. Bueno, va de nuevo la ruleta, a ver a quién le toca. ¿A quién le toca seguir? Bueno, muy bien, ahí salió. En este momento vamos a compartir la experiencia de Secundarias del Futuro, que se llama Recreo Virtual, y está presentada por equipos de asesoras y asesores pedagógicos de INTEC, y en este caso los representan Jorge Ures y Marcela Ordiz. ¿Colegas? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, yo soy Marcela y Jorge debe andar por ahí también. Estoy por acá. Sí, sí. Bien? sí. Genial. Eh, bueno, este trabajo se llama Recreo Virtual y es un proyecto. Eh, que tiene que ver con un trabajo integral del equipo de asesores pedagógicos digitales de Secundaria del Futuro, de los cuales también son parte, o sea, de los cuales, cuales son parte, eh, Maura, Fernando y Paola. Eh, tuvo que ver con mucho tiempo de trabajo y dedicación, y también participaron de este trabajo varios facilitadores que nos ayudaron o nos dieron como esta mirada también disciplinaria de la o interdisciplinaria de las propuestas que fuimos elaborando. Eh, surge de un trabajo realizado por una de las facilitadoras, que es Verónica Haudeman en el Liceo 1, donde con un grupo de profesores pensaron algunas estrategias, algunas actividades o propuestas, para acompañar la trayectoria de los estudiantes en eh, este contexto de pandemia, trayectoria que donde pusieron el foco en lo vincular más allá del contenido eh, curricular. Entonces nosotros como grupo de, de apes pensábamos, bueno, ¿qué cosas suceden en la escuela más allá del de, eh, el aprendizaje de contenidos curriculares? ¿Cuáles son las experiencias que suceden y en qué espacio suceden? Entonces se nos ocurrió pensar, bueno, a ver, ¿qué hacemos en el recreo? Y así propusimos... Eh, un material que tiene como objetivo crear un espacio, digamos, nuestro objetivo fue crear un espacio lúdico, creativo y recreativo, donde las estudiantes y los estudiantes y les estudiantes puedan eh, seguir vinculados a las instituciones y también entre ellos. Y además de seguir vinculados, también revincular a aquellos que por distintos motivos fueron alejándose en este contexto de pandemia. Sí, muy bien. Entonces, pensamos también en los destinatarios. No solamente eh, al pensar en el recreo, estábamos eh, que son los que tienen, digamos, en, un, en una situación normal, digamos, cuando volvamos a la normalidad, los, los estudiantes van a hacer lo que tienen en el recreo. Pero en este, en este espacio que, que tenemos acá, es para que abarca toda la familia. Entonces pensamos realmente en, en esta idea de tablero que ustedes pueden ver ahora, y, y apuntamos a toda la comunidad, a los estudiantes, a las familias, este, a todos los docentes. Hicimos un documento hipervinculado que presenta la propuesta a partir de cinco ejes. Uno está en cada extremo del tablero y uno en el centro. En los extremos está creamos, contamos, viajamos y jugamos, y en el centro está nos encontramos. El último, el espacio central, es el punto donde todos los demás ejes se encuentran, se agrupan y une todo, digamos, fue una, seguir una especie de lógica, eh, de, de, después de mucho charlar, de, de, de debatir y de tener ciertos consensos, y cada uno de, lo, de los espacios que ven ahí tienen distintos desafíos, distintas propuestas, con recursos, eh, distintos paseos, no desde una competencia, sino eh, desde el poder expresarse, eh, de poder compartir, de poder eh, hacer lo que uno tenga ganas, de poder recorrer, desde un museo, de poder pintar, de poder ver arte callejero, de poder escuchar música, de poder componer música, de poder escuchar música de otros. Perdón, este... Jorge, te quedan sí. muy poquito para ir cerrando. Bueno, está bien. Eh, la idea de este material es que fuera un, un insumo de consumo parcial o total y que puede presentarse como una propuesta este, y adaptarse a cada contexto. La verdad es que no hay una receta o una forma de seguirlo, cada, la idea era que cada una de, de las instituciones o, o cada una de las personas que la, la fuera a utilizar lo pudiera usar libremente y pudiera recorrer como quisiera este, este tablero de juego. Este, lo hemos compartido y lo hemos probado en supervisiones, en en jefes de área, con, en distintas escuelas, y nos ha llegado, incluso eh, que lo han probado en una escuela en Mar del Plata, eh, se, ha, se ha utilizado, así que cuando uno abre este tipo de, de propuestas no sabe hasta qué, hasta qué punto puede ser que, que llegue este mensaje. Nada, en este poco tiempo es <ríe> en todo lo que podemos compartir. Les agradezco. Y en el chat quedó el link por si lo quieren ver o se lo quieren llevar al tablero. Absolutamente. Bien, gracias Marce, gracias Jord. Eh, en relación a lo que decía Marcela, ahí en el tablero, en el margen superior eh, perdón margen inferior derecho, ahí hay un, como una flechita donde está el PDF con todo el recorrido eh, para seguir explorando. La verdad la propuesta es muy completa, hay, hay muchas cosas para hacer, eh, por eso los invitamos a recorrer, la verdad este material, eh, en mi caso como orientadora, que estoy hablando por parte del equipo, eh, abrió muchas puertas, como decía Jorge, se usó en supervisiones, que, que, que incitaron a armar proyectos propios a través de este recreo virtual en las escuelas, eh, en la dirección de artísticas también lo tomó y hizo su remix de este material, así que la verdad abrió muchas puertas, es un trabajo muy inspirador, un trabajo que da lugar a, eh, no solo a lo vincular, sino también al juego, al ocio, a, a, a estar entre pares como lo hacíamos en el recreo. Así que bueno, agradezco mucho al equipo y felicitaciones. Bien. Gracias. Eh, intervengo, no es que eh, Eliana, que pobre hoy tiene la tarea de ir diciendo, porque ella está contando el tiempo, como para que todos podamos realmente, digo, terminar en horario y escuchar las voces de todos los protagonistas. Por eso ella, alrededor de los tres minutos, interviene y dice esto para que vayan redondeando, ¿sí? Eh, pedimos disculpas por eso, pero así está pensado el espacio para que todos puedan participar. Igualmente igual que queda el chat abierto, allí, para hacer preguntas y eso, y ahí puede seguir la conversación. Muy bien, sigo. Jorge, qué suerte que dijiste que uno juega como quiere, porque estaba jugando distinto a lo que estaban diciendo, me sentí mal en vivo. Pero bueno, vos después dijiste que se podía. No, sigo no, se teleta. recorre como quiere. Es Muy bien, totalmente gracias. aleatorio. No hay nada. Eh, hermoso trabajo. Eh, pulso la, eh, la ruleta, a ver a quién le toca ahora. Bueno, muy bien. Tocó la experiencia de primaria común de la Escuela Normal Superior número 4, tu radio, ENS 4, Distrito 8, y para presentarla acá en vivo van a estar Rocío Lizarazu, Nahuel. Barreto y Andrea Balsamelo, que es la facilitadora, por lo que me contaron, vamos a hacer un vivo de la radio en este momento. Así que me muteo y los dejo. Hola, muy buenos días a esto que es en Cuatro News, tu radio nuestra radio. Buenas tardes Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Nahuel, ¿cómo te va? Muy contento aquí desde el Congreso de Educación Digital. Sí, representando a séptimo grado y a normal 4. Ya que tenemos nuevos oyentes, ¿qué te parece si les contamos de qué se trata el proyecto y cómo surge la idea? Dale. El objetivo principal fue, eh, desde un principio, no perder contacto directo con los estudiantes. Si bien en la escuela ya trabajábamos con el modo, queríamos tener un contacto directo. Entonces se nos ocurrió hacer radio a través de Zoom. Para eso nos conectamos todos los lunes a las 9 de la mañana y en un primer momento presentamos un programa piloto conducido por nosotros dos y todos los lunes empezaron a conectarse los chicos. Al principio el segundo programa fue con 5 chicos y hoy por hoy tenemos un programa con 20 o 25 chicos. También tuvimos la oportunidad de hacer emisiones especiales, además de los lunes, ¿no? Sí, por el aniversario de la escuela hicimos entrevistas a diferentes docentes y a los directivos de la escuela. Articulamos con los niveles de la institución, aprovechando la unidad académica, e hicimos un taller con un estudiante de periodismo que trabaja en radio y nos dio diferentes tips para nuestros programas. Todos esos tips o consejos los fuimos incorporando a poco y hoy por hoy ya no somos más... Eh, los conductores de la radio, sino que son los chicos, y tienen roles rotativos. Eh, tienen conducción, son productores también, entonces recopilan los guiones eh, escritos por todos sus compañeros, arman un, un archivo único por programa también con contenido visual, y también son comentaristas y columnistas de la radio. Eh, los lunes grabamos todos los programas, y los después lo editamos, y los martes se suben los archivos en MP3. Al padre. Bien. Y para concluir, queremos mencionar que fue un, oh es una experiencia enriquecedora y la felicidad de nuestros estudiantes puede verse siempre reflejada en sus rostros. O en mensajes en el modo, media hora antes del Zoom, preguntando si ya mandamos el link. Así que esperamos que les guste la experiencia y esto fue un pequeño ejemplo de lo que hacemos. Bueno, esto fue todo por hoy en H4 News, tu radio. Nuestra radio. Nuestra. Nuestra radio. Nuestra radio. Chao. Bueno, muy bien. Pusieron audio y todo de fondo. Excelente. Se escuchó genial. Era toda una prueba, un desafío en vivo y por Zoom, que, que saliera bien, así que. Hermosa propuesta, creo que Andrea la vi entrar por ahí, Andrea Balsamelo también la facilitadora. De... Es que están muy cancheros ya eso de estar vivos en Zoom. Bueno, me parece muy bien, una experiencia preciosa. A los chicos se los escucha haciendo preguntas en esa radio de con una soltura, no fluidez un encuentro con otros, no, con otras que es muy importante en este momento, que es lo que todos nosotros reconocemos a través de, este, de estas experiencias que vamos viviendo estos días con todas y todos ustedes. no, El momento del encuentro con los otros y las otras que están cercano, pero a la vez logramos que estén cerca, ¿no? encontrarnos y que, y que nos tengan cerca, que es tan importante. Así que, Andre, ¿algo más? ¿Algo que quieran agregar? No, eh, solo si querés, eh, sobre las dificultades, eh, bueno, no son dificultades propias en sí, sino las dificultades técnicas de los chicos que no tienen conexión a internet y eso, que hay chicos que no, no están pudiendo participar eh, en la realización del programa en sí, pero tienen también su participación porque son los oyentes del programa, ¿no? Y opinan si les gustó, si no les gustó, y dan ideas... Eh, para, y participan digamos desde el otro lado, porque una radio no sería radio si no tiene oyentes. <ríe> Así el que, feedback, eh, el los vuelta. dos lados. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias por compartir la hermosa propuesta. Ahí tuvieron un montón de mensajes lindos, gracias. y se dejó el enlace para que recorran el Padlet. Muchas gracias. ¿Seguimos? ¿Sí? Seguimos compartiendo más. Vamos a volver a la ruleta. A ver a quién le toca ahora. Ustedes tienen un delay, por eso yo estoy mirando la otra pantalla. Ya estamos cancheros en esto. Bueno, salió esta experiencia, que es la experiencia de otra primaria común, de la escuela número 9, Distrito Escolar 10, se llama Destellos en la Oscuridad, y la van a compartir con todos nosotros, Eliana Borneo, María del Carmen Brown y Débora Renedo, que es facilitadora de INTEC. Chicas. Empiezo yo. Mi nombre es Débora, soy la facilitadora de la escuela. Eh, bueno, la propuesta se llama Destellos en la oscuridad. Eh, se desarrolló a través de un aula virtual y encuentros virtuales. Y nuestra idea fue buscar eh, estrategias para que los chicos se, anime, se animen a contar historias propias o adaptadas, a través de algún recurso novedoso como nos pareció el Teatro de Sombras. Por eso es que juntamos los objetivos de las tres áreas y pensamos en crear historias breves a través de un soporte distinto eh, donde tenían que trabajar el concepto de la luz, el concepto de la forma, figura, calado la escena eh, y tener, tener nociones de cómo grabarlo eh, cómo editarlo y cómo socializarlo a través de medios digitales eh, de esta manera surge el proyecto empezó en el aula virtual a través de una actividad de micro con Carmen, que es la maestra de grado de prácticas de lenguaje, y otra actividad de Eli, que es la profesora de educación plástica, que creó un video donde les explica cómo hacer este teatro de sombras. Eli, ¿querés seguir? Sí, como dijo Debbie, eh, la idea era un poco eh, proponer a los chicos en este eh, tiempos de pandemia que pudieran expresar a través de, del teatro y de, del discurso narrativo, del micro relato, y de la imagen digital, que era lo que sentían. Y entonces le propusimos esto, ellos empezaron a, a filmar sus videitos, les sugerimos que podían trabajar también temas que abordamos en ESI, eh, como los miedos, como, como el aburrimiento, y empezaron a crear su propia historia personal, y algunos inconvenientes que fueron surgiendo, eh, por más que les propusimos que fuesen historias breves, cortitas, es que tenían mucho para querer, o sea, mucho para mostrar, entonces hacían muy extensos los videos. Entonces con Débora propusimos también programas para poder eh, eh, bajar la, la resolución de los programas y subirlos al muro, eh, les enseñamos a hacer mini ediciones, para que pudieran acotar esta historia, quizás en eh, fragmentos, eh, sonido, música, ruidos, podían incorporarle, y eso se fue enseñando en distintos encuentros. Y con respecto al uso de materiales también para la propuesta de plástica, hubo algunos inconvenientes, porque sabemos que no hay muchos recursos hoy para poder salir a comprar ampliamente, pero también los encuentros, en los encuentros virtuales les dimos algunas herramientas de cómo se podían reemplazar, el, crear su propio trípode, eh, hacer eh, reemplazar si no tenían caja con otro elemento, lo mismo con los papeles, y nada, desde el área digital, el área eh, de prácticas de lenguaje, y lo plástico, se pudo hacer un lindo cierre, porque bueno, todos después subieron sus videitos al muro, y compartieron con la comunidad, no solamente de la escuela, sino las familias, todos comentaban, sus familiares pudieron verlo, eh, y estaban muy emocionados de escucharse y ver su breve historia digital. Encontraron otro modo de comunicarse más allá del teatro, sino varios lenguajes que se unían, lo plástico, lo literario y lo digital. Sí, yo personalmente creo que este modo de, de llevarlo a un espacio que sea abierto y colaborativo hizo que los chicos se motivaran más, porque el que perdón, estaba atrasado Débora, veía que los, los compañeros se Perdón, subían, necesitamos como encerrar. Perfecto. Uh -huh. eh, ¿Quedó alguien más para hablar? ¿María del Carmen? No, no, listo. Entonces, bueno, este es el Padlet, que subieron todas las actividades, estoy mostrando un pedacito, porque las chicas aparte hicieron un video precioso, y al final tienen el tutorial de cómo hicieron todo ese teatro de sombras, que tiene el, vide el video completo, para que si alguien lo quiere hacer y quiera navegar toda esta maravilla que hizo... Eh, hicieron en equipo, la verdad que es un trabajo precioso, mucho trabajo, las múltiples formas que tenemos de comunicarnos con los otros y cómo también nosotros escuchamos a nuestros alumnos para encontrar esa forma que ellos necesitan de comunicarse, no, no forzar nada y encontrar alternativas. Eso es lo que se ve acá, se ve un montón de trabajo. Chicas, las felicito de nuevo, lo hago público, hermosa experiencia, gracias por compartirla con todos nosotros. Acá tienen un montón de saludos este, y de felicitaciones en el chat, así que gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Vamos para, para ver otra, Vamos, volvemos a la ruleta. Y ahí salió. Otra radio. Esta vez la experiencia de nivel inicial. Se llama Radio Escuela Manuel Belgrano. Es del Jardín de Infantes Integral número uno del Distrito 19. Y voy a nombrar a las protagonistas de todo esto. Natalia Spiridonidis, Natalia Domínguez, Paula Moreira, Julia Damore y Vanina Rossi. Chicas. ¿Están por ahí? ¿Se escucha? Hola. ¿Hola? ¿Se, es hola. ¿Se escucha? Sí, sí, muy bien, adelante. Bueno, eh, nosotros... Eh, salió, fue así, eh, llegó el 20 de junio y para abordar esta efeméride le quisimos dar otra impronta porque más allá de los 250 años del natalicio, nuestra escuela lleva su nombre, Manuel Belgrano. Entonces, este, al principio pensamos en un diario, este, terminamos eligiendo por varias razones la radio y mmm, lo que sí teníamos muy en claro es que íbamos a abordar eh, las per perspectivas de género y el reconocimiento que le hace Belgrano a las mujeres, como por ejemplo Juana Azurdu y María Remedios del Valle, este, nos parecía este, ideal. Eh, nuestra idea fue rescatar al hombre más allá del creador de la bandera y a esta persona íntegra con valores y respeto eh, por todos los hombres y todas las mujeres sin ningún tipo de distinción. Eh, nosotros elegimos la radio eh, ya que las familias eh, son nuestro puente, nuestro nexo para llegar a nuestras niñas. Y eh, la falta de conectividad hacía que busquemos un nuevo recurso, y el recurso fue la radio, porque el programa se emitió a través de la radio del barrio, la radio Bajo Flores. Eh, bueno, eh, entonces, bueno, este fue nuestro recurso, el jardín nuestro consta de 12 salas, se les presenta el proyecto, eh, participan 10 de las 12 salas para hacerlo mucho más... Eh, Productivo y rápido se les dieron estos eh, los temas que queríamos trabajar sobre la vida de Belgrano. ¿sí? Cada una de las salas elegía qué tema trabajar y sí se les pedía que por favor la duración fuese de un minuto y podía ser enviado a través de audio o video. Eh, se complicó un poco el tema de los audios, el hecho de que muchos trabajaron con audios de WhatsApp y no con grabadores de, de, de voz, eh, utilizaron muchos el InShot, la aplicación InShot, y bueno, de, este, de todos esos trabajos se unificó, se hizo una edición, se utilizó un, eh, una aplicación que se llama Crazy Video Maker, eh, también se, utiliza, se pasaron, bueno, los audios de WhatsApp se pasaron a, a MP3, y todo fluyó. O sea, los contenidos, se pudieron trabajar los que habíamos pensado, los que habíamos planificado, y colaboró mucho la familia, que ahora va a comentar Paula. Sí, buenas tardes. La familia tuvo mucha participación antes, durante y después antes con las preguntas disparadoras y los dibujos de los chicos y de las explicaciones, durante el programa, porque también escuchamos en simultáneo junto a los grupos de WhatsApp y podíamos escuchar que ellos estaban escuchando con nosotros, y después las devoluciones de los chicos más chiquititos en sus audios era Señor Vimos escuchamos la radio Disney, por ejemplo, o de las familias preguntándole a estos chicos que habían escuchado que habían aprendido con la radio. Eso fue una de las cosas más importantes dentro de lo que fue nuestro objetivo, la de sostener los vínculos, Muchos, muy poquito tiempo estuvimos en las salas, de seguir creando canales de comunicación junto a las familias y a estos nenes, y por supuesto el objetivo fue en los aprendizajes de la radio y de las efemérides. Y Juli quería comentarnos algo también. Hola, ¿se escucha? Bueno, soy Julia Damore, Perdón Julia, para que, te digo para que cierres con lo que vas a decir que ya estamos sí, en Sí, soy Julia Amores. soy facilitadora del Jardín del Distrito 19. Eh, bueno, Vanina Rossi, que está por ahí, es la asesora pedagógica de 8, 11 y el 19, también hay otras compañeras, eh, Natalie Calvo que está ahí, que también presentó del Distrito 19 el Proyecto de Radio, y solo para cerrar, quería apagar la cámara para mostrar una imagen, que es la primera, es el pin que yo vi. Hola, ¿se escucha? Sí. Es el pin eh, que yo vi cuando llegué al jardín en el 2018, que decía, en las villas defendemos la educación pública. Me parece importante traer esto porque, bueno, sabemos que el 19, sabemos que también... La la -14 es un barrio que resiste, y que allí también eh, las docentes, como se muestra en este proyecto, con, mucha, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho trabajo, siguen pensando estrategias creativas para, para llegar a las casas, para llegar a las niñas y para seguir la continuidad pedagógica. Así que eso, principalmente eh, agradecer a las docentes, y, y bueno, eso. Y muchas gracias a todos por ahí, por escuchar. Gracias chicas por compartir esta experiencia, súper enriquecedora, eh, también de acuerdo al contexto en donde se encuentra el jardín. Gracias. Bueno, seguimos. Gracias Sherry. Vamos de nuevo a la ruleta, a ver las tres experiencias que nos faltan. Y salió la experiencia del área de educación de adultos y adolescentes, la escuela 6 del distrito 8 presenta médicamente y lo están haciendo, lo están presentando dos, dos asesores pedagógicos de INTEC, la asesora Ana Pane y el asesor Federico García Barbas. Así que, colegas, cuando quieran. Ana Fede. Ahí aunque aparece una escuela, es todo el sector de adultos. La escuela nos brindó ser nuestro conejito de India, valga la redundancia, ya que eh, este juego surge de una adaptación de un taller que todos vivenciamos en distintos momentos que fueron los brindados como tecla, que nosotros conocimos tecla 1 y tecla 2 y que eh, nos interpeló a pensar el pensamiento computacional desde un lado que fuera eh, desconectado el taller, y esa fue nuestra primera transposición didáctica, pasar de aquella experiencia que nosotros vivenciamos a un juego que responda a los lineamientos del diseño curricular de adultos. A partir de eso empezamos con Federico a bosquejar, ¿Cuál podía ser el escenario? ¿Cuáles podían ser esas transposiciones de juegos o desafíos? Y la pandemia nos interpeló a todos y nos invitó a hacer una segunda transposición. Fede, te dejo la palabra. Fede, ¿estás por ahí? ¿Se nos sigo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como comentaba Ana, nos vimos en el desafío de realizar dos transposiciones, en primer lugar desde el taller de tecla, que proponía una serie de misiones, eh, cada una de las cuales tomaba como eje un elemento de pensamiento computacional, como la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción, la generación de algoritmos. Eh, desde esa base entonces pensamos primero una dinámica pensada para la presencialidad, donde planteamos tarjetas o placas, y bueno, ante la pandemia y, y este giro hacia la virtualidad, pensamos en el Genially como un formato autoasistido y gamificado, que podía responder un poco a las características de nuestros estudiantes. Entonces tomamos, tomamos en cuenta ciertas condiciones de accesibilidad, como que no requiera loguearse, que sea fácil de compartir por los grupos de WhatsApp, que tenga letras grandes, claras, una apoyatura en imágenes, que sea de fácil circulación. Y también, bueno, al, al, a las posibilidades de, de equipamiento. Nuestros estudiantes recurren mucho a lo que es el WhatsApp. Así que, bueno, terminamos materializando todo esto en, en este Genially. También agregar que la temática de salud responde un poco a la continuidad, a la continuidad eh, que veníamos trabajando con uno de los contextos problematizadores que plantea el diseño curricular de primaria de adultos. Eh, así que bueno, una experiencia linda que vamos a darle paso ahora a su implementación, así que estaremos acompañando con la continuidad. Gracias Federico, gracias Ana por, por la presentación, por el esfuerzo, por el trabajo, yo sé que fue mucho, y retomar las formaciones que INTEC propone en febrero para, para todos nosotros. Realmente muchísimas gracias. Gracias, vale. Omar. Gracias, no, Bueno, gracias Ana. Fede, lo jugué, ¿vieron? Y bastante bien, porque me aplaudieron sí. bastante. Así que este estuve bien. Buenísima, buenísima la actividad, y la propuesta de, de pensamiento computacional. Nos faltan dos, voy a pulsar otra vez la ruleta, así, muy bien. Vamos a entrar a la anteúltima, es la experiencia de la modalidad especial, Así Soy Yo, que es de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 6 del Distrito Escolar 18, y las que lo van a presentar son eh, Julieta Aguirre, Ana Laura Bamonde y Natalia Picalo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana. Con Nati somos las docentes del grupo Segundo B. Eh, y junto con Juli, la facilitadora de Intec, realizamos el proyecto Así Soy Yo. El grupo Segundo B está formado por niñas y niños de 10 años con discapacidad intelectual. El objetivo de este proyecto fue que pudieran realizar una autobiografía en formato papel y digital, eh, así podíamos conocernos más, ya que el tiempo que estuvimos en el aula fue muy cortito. Se pensó una propuesta en cuadernillo y eh, la interacción a través del grupo escolar de WhatsApp. Todas las actividades tenían como apoyo videos y audios nuestros para que ellos también nos pudieran conocer, eh, para que les sirvieran de ejemplo, y también como una forma de motivarlos en la participación, ya que los 10 años es una edad eh, que es difícil para la exposición, por el tema de la vergüenza. Eh, la realización del video lo que nos permitió es, todos esos pedacitos que ellos iban enviando de las actividades al grupo de WhatsApp, poder unirlas, y así formar de cada uno un Así soy yo. Eh, la edición del video fue un trabajo eh, artesanal en equipo. Eh, hubo mucha edición, eh, primero tuvimos que clasificar los audios, los videos, las imágenes, después editarlas, eh, convertir de MP4 a MP3 para utilizar la música, este... También eh, lo que generamos fueron pequeños videos de cada tema y después, mediante el InShot con el celular, los juntamos para hacer el video final y le agregamos stickers, eh, algo para hacerlo más atractivo para los chicos. Eh, lo que necesitamos utilizar fue un editor de video en capas. Este, y para nosotros fue una experiencia muy valiosa porque hubo mucho trabajo en equipo, aprendimos a utilizar muchas herramientas informáticas y con los chicos encontramos eh, una forma para poder interactuar, para poder conocernos en este momento de distanciamiento físico, eh, lo disfrutaron mucho, eh, lo que se habilitaron fue un espacio donde ellos pudieron expresar sus ideas, sus sentimientos eh, y poder compartir con el otro quién era cada uno. Eh, las familias nos contaron de que les encantó verse a ellos y, bueno, a las familias ver también a sus hijos. Bueno, ahora Juli nos va a contar los desafíos que tuvimos. Hola a todos, eh, gracias por esta invitación y la posibilidad de estar acá compartiendo la experiencia. Eh, los desafíos con los que nos encontramos fue el, el tema de los equipamientos de los alumnos y la falta de conectividad. Eh, a pesar de eso, las docentes pudieron rescatar el canal de comunicación a través del WhatsApp, y también se apropiaron de todas las cosas que fuimos viendo en las capacitaciones, nos reunimos varias veces a través de videollamadas, este, donde pudieron aprender a usar el recurso del Blabber Eyes para animar eh, las imágenes, y también aprovecharon las capacitaciones que hicimos junto a Kelly, la otra facilitadora de la escuela, eh, para aprender a usar este editor online, eh, Clipchamp. Así que, nada, muchas gracias a todos este, por esta oportunidad. Bueno, yo gracias. quería, Ay, yo quería felicitar sí, eh, sí, sí. Por, el, por el trabajo a, a tanto a la facilita, facilitadora como a las docentes, porque es no perder la identidad a partir de la virtualidad. O sea, los chicos pudieron decir qué me gusta, quién soy yo, y poder marcar así las diferencias y esta cosa de la individualidad y la identidad que es derecho de los niños. Muchas gracias. Gracias. Gracias a, a todos los que participaron. La verdad es que es una experiencia hermosa y es una, una forma de poder trabajar en esta virtualidad y conocerse y expresar emociones, sentimientos, trabajar con tecnología. La verdad es que es un proyecto muy completo y muy sentido. Y se siente que, que le pusieron mucha pasión en lo que hicieron. Así que muchísimas felicitaciones. Bueno, gracias. Vamos a pasar a la última experiencia. No vamos a dar vuelta a la ruleta porque la que queda es la experiencia de secundaria del futuro, a moverse en casa, de la Escuela de Educación Media número 2, Distrito Escolar 20. Y está Ana Laura. Pita Gula, que va a presentarla. Buenas, acá estoy, Ana Laura Pita Luga, me llamo, me acompaña a Piti acá al lado porque también es profe de esta escuela, en, en las pantallas también está aquí que otro profe que fue parte del proyecto, y otros dos profes que no pudieron estar hoy acá, pero que fueron parte del armado de, y la organización de la propuesta. Nos acompaña también los directivos, el asesor pedagógico, Tamara, que es nuestra facilitadora. Eh, y el supervisor que, entre otras cosas, en una de las primeras reuniones nos motiva a eh, reforzar lo vincular, cosa que para nosotros siempre, siempre fue muy, muy importante, sobre todo en la escuela secundaria. Así que lo que nos motivó a armar esta propuesta tenía que ver con dos cuestiones. Por un lado, no perder la esencia de la educación física. Que tiene que ver con el movimiento, eh, la escuela, el patio, el pampero, el club pampero que tenemos nosotros, la posibilidad de la presencialidad en eh, la educación física es fundamental y la habíamos perdido. Entonces, creímos que eh, más allá de trabajar diferentes contenidos y. y y cuestiones teóricas de nuestra disciplina, era muy importante también motivar a que los pudieran moverse desde sus casas. Así que los profes eh, en, el, en equipo lo que armamos fue una serie de videos en los que invitábamos a los chicos a moverse desde las casas. Primero trabajamos con algunos ejercicios de fuerza, después presentamos videos para... Eh, trabajar la coordinación, y eh, por último, videos que tenían que ver con el trabajo de movilidad articular y elongación muscular, porque también teníamos que ser cuidadosos y presentar videos que no requieran riesgos eh, para los que estaban del otro lado. Y nos parecía que, si bien hay mucho material dando vuelta en las redes, eh, era fundamental que nos vieran las caras, así que más allá de que algunos no les convencía tanto esto de exponerse, eh, moviéndose en casa, bueno, ahí justo está el profe Piti haciendo uno de los desafíos, eh, nos parecía que era súper importante que nos conozcan, que sepan quiénes les estaban hablando, quiénes les estaban pidiendo que participen, eh, no sé si quedó claro, pero es una escuela media, y, y en este sentido nos pasó que hay chicos que ni siquiera conocíamos y no nos conocían tampoco. Así que bueno, propusimos estos tres videos con algo de participación, estuvo bien, pero tampoco es que teníamos una respuesta tremenda, obviamente eh, la vergüenza jugaba un papel importante, pero también la conectividad, la falta de recursos, son un montón de cosas las que complejizaban este ida y vuelta, y para cerrar el cuatrimestre se nos ocurrió eh, armar un concurso por curso con una serie de desafíos eh, a los que los invitábamos a participar. Y ahí sí la respuesta creció un montón. Nosotros tomamos de otro proyecto que armamos desde la escuela, un proyecto barrial en el que trabajamos con toda la red, y en el que organizamos un cujuca virtual, desde ese eh, era una plataforma de Geniality también, desde ese link, tomamos algunos videos y los repartimos por toda la escuela, nosotros siempre usamos el Classroom para las propuestas, pero en este caso también sumamos eh, todos los grupos de WhatsApp, y desde el inicio también usamos el Instagram de la escuela, que era la, la imagen que aparecía por ahí, para poder compartir, y que, bueno, que por alguno de todos esos medios les llegara a los chicos eh, la propuesta. Y la verdad es que ahí fue súper interesante lo que recibimos, porque aparecieron los videos de los chicos, ellos moviéndose en casa y a su vez haciendo mover a los profes para que sumaran punto para sus cursos, haciendo mover también a los hermanitos que estaban habitando en la casa, moviéndose también, eh, algunos papás participaron de, del juego de payana o de alguna de las propuestas que les habíamos compartido. Y bueno, nada, por lo menos cerramos ese primer cuatrimestre entusiasmados de que la respuesta apareció. En cuanto a la cerrarme, supongo que ya se acabó el Perdón, tiempo. Perdón, eh, sí, no me animaba a decirte porque te vi entusiasmada, pero cerré, acabó el tiempo. ¿Cuándo? Yo sabía que tres minutos no me iban a alcanzar. Bueno, nada, espero que se haya entendido. Sí, por supuesto que se entendió, a mí me quedó muy claro, igual también ahí está el link para poder seguir viendo la experiencia, mucho trabajo se ve de la Escuela 2 del 20 realmente poniendo el cuerpo, ¿no? donde la presencialidad se vio mediatizada por los recursos digitales, tanto en las propuestas, como vemos, de los profesores, de las profesoras, como en las producciones que recibieron de los y las estudiantes. Así que felicitaciones a todo el equipo de la 2 del 20. Bueno, y llegamos al cierre, al final de este encuentro, en el que compartimos, bueno, muchos proyectos que fueron implementados realmente de manera genuina, superando las adversidades, las dificultades de la disponibilidad o del uso de los recursos, de los dispositivos, que han puesto la mirada en los estudiantes, en varios de, de los proyectos, de las experiencias que hoy vimos, eh, me dio la voz, la importancia ¿no? que cobró en este contexto de, de virtualidad, la voz, la palabra, las radios, los audios, ayer también veíamos el formato de podcast, aparecieron los distintos lenguajes expresivos, los juegos, los movimientos, el vínculo con las familias a través de distintos canales, los puentes, mencionaba la colega de inicial. Y creo que también un eje que se vio en todos los proyectos fue esto del de trabajo colaborativo, como un valor realmente, y bueno, y la educación digital también como mediadora de los aprendizajes de los y las estudiantes. Así que agradecerles a todos y a todas por haber participado en este espacio, por el respeto, por la valoración de los trabajos de los colegas, Gracias especial a los equipos de INTEC, a los asesores, a las facilitadoras, a los orientadores que acompañan a los docentes en este recorrido. Y bueno, los invitamos a seguir participando de otras instancias del Congreso, que finaliza este viernes. En el campus virtual está la agenda y también el formulario para que puedan inscribirse a los espacios que tengan ganas. Bueno, muy buenas tardes y gracias nuevamente.